Hola amigos de YouTube, aquí son su amigo CJ Axy con un nuevo video En esta ocasión les enseñaré a cómo pasar la misión Torino LuxFly de manera sencilla Lo primero que van a necesitar es la bazooka La cual se encuentra en el aeropuerto de San Fierro Les voy a enseñar la ubicación Es aquí, miren aquí ahí buscan la bazooka está y no va a llamar, nos va a decir ah que sabe dónde está Torino ¿Sí? y bla bla bla entonces vamos a coger un vehículo de esto cualquiera Vamos un vehículo de esto y vamos al lugar de los no no no hechos Esta misión es la más simple de pasar, solo que hay que hacer estratégico. Como no saben, debemos de encargarnos con varios de estos pelotudos. Nos volamos esto. Entramos. Matamos a estos hijos de su madre. Y subimos con nuestra bazuca en mano. Ya que el torrino querrá escaparse en un helicóptero. Ahora lo que tenemos que hacer es apuntarle. Y le mandamos un caso detrás. Y así de fácil hemos superado la misión, amigos. Espero les haya gustado y les sirva. Nos vemos en un próximo video. Adiós.